La margarita, para que esa, esa carne asada no se pase sola. Bukis, Bukis, Bukis, si eres un apasionado de los viajes y sobre todo de los road trips, seguro lo conoces, seguro te va a encantar o seguro ya lo conocías o te han hablado de él, nosotros no lo conocíamos, lo acabamos de conocer en este viaje y oh qué cosa, es una estación, una gasolinera, eh, bastante, bastante grande, todo eso es eh, la gasolinería y tiene su tienda, pero vean qué tienda. A mí lo personal siempre me han llamado de la atención como las estaciones de servicio para los road trips. Este sí si me gusta, es como el equivalente a los aeropuertos. No sé, me, me ha tocado ver que tienen a, a algunos hasta con baños, con sillones con masajes. Tiendas que te venden de todo, pero de todo, de todo. Pero nunca, nunca había yo conocido, había entrado a Bookies hasta este viaje que me lo recomendaron. Vamos a hacer un tour Un Este Un tour de Piratita Vamos a tratar de grabar Vamos a ver si no Nos echan a los perros O algo así, pero vean todo lo que venden Les voy a ir grabando más o menos todo lo que Puedes encontrar de entrada Aquí tenemos unos asadores Por si querías ir De camping, y se te olvidó el asador Creo que es como pues sí, pues de como una, un asador Todos estos son Refrigeradores Para hielos Allá hay otra entrada Miren, para que el tamaño Vamos a verlo, creo que aquí se alcanza A verlo Tamaño gigantesco, Desde hasta allá todavía Más para allá Hasta acá Aquí está nuestro castorcito Se antoja darle un abrazo Vamos a ver está carrito de super. Ya, si hay carrito de súper, bueno. Me vamos a dar el tour y lo que me llama la atención les voy platicando. Una playera con souvenirs. Como souvenir, perdón, de bookies. Empezamos y vemos aquí algunas golosinas de. Marca Bukis Book Perdón Ropa, talleras Aretes Gorras Cargadores No, bueno Es lo menos que puedes esperar en un Bukis Pero miren Cabe mencionar que estamos en Katy, Texas. No sé si este tipo de tiendas hay en todos los estados. Si alguien sabe, ahí en los comentarios nos pueden ayudar. Yo los conozco, yo recién los conozco. Aquí en Texas. Y He visto varios. Están en las principales carreteras. Aquí tenemos accesorios para mascotas. Para la cacería. Gorras. Camisas, ropa, hieleras, Bien. juguetes. Aquí está todo el merchandising de cookies. Los llaveros monones: 10 dólares estos llaveros. Unos calcetines de buquis. Seis dólares. Seis dólares los calcetines de buquis. Tienda de campaña. Playera, gorras. Un pijama de buquis. tengo voy a buscar mi pijama. Me tengo que llevar algo. Mínimo un pijama me voy a llevar de buquis. Yo soy fan. De este castorcito. Bueno, esa fue la parte de comida. Digo, perdón, de ropa. Y aquí tenemos... Creo que el target, ya sabemos quiénes son. Los traileros. Son los que comen carne seca. Vamos viendo qué más hay. Carne seca tienen... De todos los tipos que se pueden imaginar. Comida preparada. Para que te la lleves en tu trailer. Que vayas comiendo comida sana preparada un cheesecake o el cheesecake completo, una rebanada o todo completo una torta de chavo 5 dólares la torta del chavo un croissant en 5 o 6 dólares ensalada en 4 dólares aquí hay más ensaladas y ahora vamos a este lado miren, claro, te venden todo para que vayas a hacer tu, tu barbecue al campo, pasas al bukis, no tienes que preocuparte por nada, pasas al bukis, allá afuera incluso vi los, los este, anafres, asadores, venden la maderita para cocinar, y aquí venden la carne, y todo, ya listo para que te lo lleves, y hagas tu, tu barbecue, Incluso carne. Angus. Carne de buena calidad. Hieleras. Aquí tenemos. Más carne seca. Creo que es esto. Queso. lacitos de queso. Y aquí es. La cocina donde preparan todo. Acá tenemos galletas. Y... Sándwich de brisket y de pollo. Más galletas. De este lado tenemos. Sándwiches calientes. Vamos, ah, pues aquí están los de brisket, justo. Y tenemos. Estos cuestan. 6 dólares. Se ven buenos. lo están preparando. Todo es fresco, todo es natural, todo es sano. El castor no puede vender nada que no sea. Bueno, miren, no es garapiñada. Aquí están el cinnamon nueces. Aquí están chocolates, chocolates, chocolates. No, bueno, aquí tenemos los clásicos salados de Deep dots Dots. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? Bebidas, la que quieras. Y del tamaño, de extra grande hacia arriba. Esto es lo que se maneja aquí. Aquí veo las clásicas, aunque ya vi unas de, de sabor bookies. Mira. Vamos a ver Aquí están Sabores de Buki Ahí están los sabores Tienen sus propios sabores Buki Después Tenemos Esta es como la que vimos hace rato Que venen Fruta y comida ya preparada. Más cajas. Cafés. Lo mismo. Tenemos cafés de todos los tipos y tamaños. Tés y cafés. Te agarras tu vaso, te preparas tu café y ya te lo llevas. Aquí tienen todos los complementos: crema de sabores, crema virandeli. Que el azúcar, que la esplenda. Incluso jarabes. Puedes ponerle saborizante a tu a tu café. Pero claro que también hay mes. baños. Y no me sorprendería que hubiera regaderas. Sí me he tocado ver que hay estas regaderas en las gas stations acá en los Estados Unidos. Ice. Ice de piña colada. También. Sabor buki. Aquí tenemos. De otros sabores: de algodón de azúcar, cherry limonada, melón. De este lado tenemos especies, chiles para tus barbecues. Están todos los aderezos para que ese barbecue tenga el sabor que buscas. Aquí está. Tenemos. La barbecue de Buki. Aquí están pimientas, aderezos. Y no hay pretextos. Ese barbecue tiene que quedar perfecto. Una gorra. Aquí tenemos gomitas. De cualquier sabor. Ácidas o dulces. Semillas más carne seca vino, champú también debe de haber seguramente, la margarita, para que esa, esa carne asada no se pase sola, todas las cervezas habidas y por haber, vamos a ver, aquí está todo para que puedas prender esa fogata, para tu barbecue. Aquí tenemos portavasos. No sé cómo se llaman estos para ti, para que el vaso no te no te queme de lo frío que está. Papitas marca bookies. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto sí es una tienda de autoservicio de gas station. No, no sé cómo llamarle dulces dulces de todo tipo de dulces gomitas, vamos a dar un Juntos. chocolates, chicles pretzels no podían faltar los pretzels acá tenemos aguas más carne seca y aquí tenemos chocolates, panquecitos, y mira, con el cariño de siempre. Ahí está, como no, siempre presente en las mejores tiendas. Venga, venga Bimbo, tú puedes Bimbo. Este es el buquis la inmensidad del buquis. La verdad, esto es una tremenda, tremenda salvajada para las estaciones de servicio. Es impresionante. Y hasta aquí mi video. El tip para este video: vengan a Buki. Ese es el tip. Vengan, vengan a Buki, porque sí, sí está bastante, bastante interesante. Y si hay mínimo, me voy a llevar yo mi bocas. Si hay, este, algunos accesorios interesantes. Y me gustó, me gustó el, la imagen del castorcito. Bukis. Y la gente sigue llegando hasta en fila. Vienen hasta en fila, todos formados. Maris, necesitamos que nos explique qué pasó. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué es el Bookies? ¿Qué es el buquis Son de block? Es como todo lo que puedes necesitar andando en la carretera, por así decirlo. Lo que puedes necesitar y más. ¿Cómo es eso? Como es exactamente Lo puedes subir a tu cajuela fácilmente por pues 400 es como, dólares Es una tienda que incluye comida, accesorios, cosas de campo Todo, todo lo que se te olvidó y lo que no pensabas comprar está aquí Está gigantesco eh, Que venden de todas estas cosas de decoración Y la gente compra, compra, compra Vimos que compraron cojines, ropa este, aguas Refrescos, de todo De todo y pues vengan Vengan a conocer el buquis Vale la pena conocerlo vale la pena. Conocer esta salvajada Es una tiendita de estación de gasolinera En medio de la carretera Esa es la descripción vean, del Bookies. tan chiquito que está Vean cuántas este, cajitas para hielo Ah, sí Todas son máquinas de, los de hielo Usadores. Se te olvidó para hacer tu ay, ay. Así es. Saludos. Adiós. Suscríbanse a nuestros videos. A no, mi canal de YouTube. Nos... <risa> Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan nuestros videos. Así es. Adiós. Bye.